Aquí en el sector de la Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte, detrás de la calle Salomé Ureña, detrás del liceo, mencionamos el establecimiento del liceo, el local Regino Camilo. Regino Camilo, para que ustedes vean, señores, cómo está la situación que ha provocado el señor Ángel Herrera, cariñosamente el pollo, aquí en esta calle. Miren, ahí hay un hoyo de aguas negras que tiene más de dos metros de profundidad y tiene más de seis meses que pusieron para.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 entonces estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes. Sanidad, quién será que nos va a tender la mano antes que nosotros nos revelemos de nuevo por esto que ha, que ha provocado un millonario de los que no le duele, de los que no viven aquí. Vamos a seguir llevando esta lucha y muchas luchas que apoyamos abiertamente el paro del lunes en la región del nordeste para nosotros pedir las reivindicaciones de Tenares de nuevo. Estamos por Tenares y vamos a luchar por nosotros, por nuestro municipio.